¿Usted está seguro que el Señor nunca lo va a dejar y nunca lo va a desamparar? Amén. Bueno, mis hermanos, este, en el día de hoy estamos en una serie que el pastor nos ha pedido a los varones que, que hablemos y enseñemos a la congregación y se trata, en este caso, eh, pues la relación de los padres hacia los hijos y me tocó hablar de la verdadera hombría. Vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 16 a ver qué dice la palabra de Dios vamos a leer versículos 13 3 y 14 me gustaría que lo, lo leyéramos los dos versículos de forma de a una misma voz primera de Timoteo 16 no perdón primera de 1 de Corintio disculpe hermano 16 capítulo versículos 13 y 14 a la cuenta de 3 de 3 entonces cuando todos lo tenemos ¿no? estoy viendo algunos hermanitos que están todavía buscando 1 okay. Corintios yeah. está de, antes de Segunda de Corintios uh, exacto y después de Román los evangelios, el Nuevo Testamento, Mateo, después Marcos, Lucas, Juan, Hechos los Apóstoles, Romanos, y entonces encuentras 1 Corintios. Te vas al versículo, al capítulo 16, es el último capítulo, y vamos a leer el 13 y 14 de forma al unísono. Vamos a decirnos, los aprendemos en memoria cuando terminamos. Listo, hermanos. 16 Vamos a la cuenta de 3 1, 2 y 3 Delat, estad firmes en la fe Portados varonilmente y esforzados Todas vuestras cosas sean hechas con amor Vamos a orar hermano Padre gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Por la oportunidad Señor que nos das de Señor, usar tu palabra, Señor Ser usado para, para honra y gloria tuya Te ruego, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo Que me puedas usar para que pueda, Señor, servir como instrumento de amor, Señor Y de gracia y paz delante tuyo Para que mis hermanos también sean edificados Para honra y gloria tuya, Señor Para que puedan llegar, Señor, a ese crecimiento espiritual Que habla tu palabra, hasta esa estatura del varón perfecto en el nombre de Cristo Jesús te lo ruego y te lo pido. Amén. Muy bien, hermanos. Tu este es pasaje que me gusta mucho y yo le voy a ser sincero. A mí me tocó un día fuertísimo. Porque son cosas que a veces bien, nosotros tenemos que escapar, hermanos, de la contaminación de este mundo. Y cuando yo recibí esta enseñanza, cuando yo escuché este versículo. Eh, en algún momento tengo que confesar que me quedé impactado porque hay algunas cosas que uno tiene que el, que el mismo Señor manda este, que, que que hagamos y es un, es una forma de actuar completamente diferente a la que este mundo y este siglo acostumbra el versículo dice comienza así velad, velad. Estar firmes en la fe. El de la, hermanos, ya sabemos que es estar atento, estar conscientes de la necesidad que nosotros tenemos de las cosas espirituales. Todos debemos estar conscientes que los cristianos, los que han seguido a Cristo, que somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, ese tiempo de estar, ese tiempo de, de, de, de consentir con el pecado Amar las cosas de este mundo ya pasaron Entonces tenemos que velar Porque no sabemos cuándo el Señor va a estar eh, De alguna manera eh, esperando que O más bien el enemigo Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar Así que nosotros en cambio tenemos que estar velando, pero estar atento cómo está la necesidad de mis hermanos, cómo, cómo puedo hacer para que mis vecinos, para que mis hermanos, para que mis compañeros de trabajo puedan conocer a Jesús, porque muy pronto ha de venir. Eso es, el, eso es lo que realmente debemos estar enfocados. Y el versículo clave, o el versículo que aquí eh, quiero compartirles es el que sigue, que es... Eh, Está firme en la fe, portándonos varonilmente. Quizás las hermanas puedan pensar que este, este mensaje no es para ellas, pero realmente lo es, porque toda la escritura dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, redar, huir, corregir e instruir en justicia a fin de que sea perfecto. El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra y está usted, hermanos también ahora fíjese, mire hermanita, mire hermanos este versículo dice que debemos portarnos o conducirnos varonilmente ¿por qué? y ahí es donde yo quiero que usted ana, que analicemos este, este pasaje porque en esta sociedad ahora más que nunca pues yo le voy a recordar a mi, con, mi, mi generación que está también por aquí con el pastor y el hermano el hermano Johnny, la hermanita Catherine, a ver quién más está por aquí. Bueno, el hermano, eh, el tío Roberto pasó mi generación, pero yo estoy seguro que él tiene, tiene la, también el modo de pensar de nosotros. Mire, fíjense, en el tiempo nuestro, yo recuerdo que habían, está muy marcado el machismo, que es no significa este no exportarse es, no es varonilmente el machismo es una postura es una, es una forma de pensar que, en el cual el hombre siente superioridad natural porque, porque considera que tiene que es superior a la mujer eso no es lo que dice la Biblia, eso no es lo que está diciendo el Señor, eso no es portarse varonilmente, de hecho de hecho nosotros consideramos hermanos, ¿sí o no que cuando éramos más cuando más, eh, más, eh, más macho era, es porque éramos más fuertes, los más altos, los más grandes, los más buquisucios. Era una cosa terrible. Eh, y, y realmente, eh, hasta, hasta pensaban que el que más, más eh, acortejaba y más novias tenía, ese era un macho, un macho. Era el hombre más macho. Pero ese no es. Ese no, es el hombre, ese no es el hombre varonil. Ese no es el comportamiento varonil que Dios está esperando en usted y en mí. Vamos entonces a prestar atención eh, y, y esté atento, porque en este tiempo ahora vemos muy marcados algunos, eh, yo diría, este, eh, posturas y, y pensamientos que ahora eh, las personas se sienten, o muy están ellos son machistas otros son este feministas y y, se, y hay pelea entre ellos una cosa esto no puede ser y muy entre los cristianos hermanos no puede ser o sea los que nos llamamos cristianos no puede haber esas posturas y por eso el señor de alguna manera ha pedido, nos ha mostrado este este esta enseñanza para para que usted el corazón en el día de hoy pueda ser mudado a un corazón lleno del de Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El primer aspecto entonces que vamos a ver es cómo el Padre nos confirma con autoridad, identidad y seguridad según la madurez que recibimos de la Palabra de Dios. Hermanos, por eso le pregunto, Empezamos diciendo, el Señor dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Usted usted cree en eso, hermano? ¿Usted tiene esa fe para pensar así? ¿Para creer así? ¿Para saber que realmente eso es así? Amén, amén. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque lo promete. Porque lo dice el Señor. Porque lo dice su palabra. Usted está... Usted, ahorita mismo, si cree eso es porque usted está... Fundamentado, dice el Señor, dijo, está cimentado en la roca que es la palabra de Dios, la, Jesús. Él es la roca. Ahora, yo quiero que usted tenga claro eso porque por ahí empieza el, el principio. Este es el principio. Y vamos a ver a uno de los, eh, co, como por ejemplo, eh, en primer aspecto, eh, vemos a una figura importante en la escritura que tuvo una situación especial yo quiero compartir o sea, lo tenía casi en el último en el último punto pero vamos a leerlo primero a ver cómo nos enseña cuando en, terminaba ya el tiempo de dice que ya sabía que pues iba a morir un rey el rey de Israel el, el principal rey de Israel cómo se llama el principal rey de Israel, ¿cómo se llama? David, David muy bien hermano eso, les me gusta cuando gritan y dicen las cosas como está escrito, vamos a ver, dice vamos a leer entonces Primera de Reyes abramos nuestra en Primera de Reyes, capítulo 2 versículo 2 eh, en los tiempos de cuando ya David ya estaba muy viejo y ya sabía que pues iba a morir le da un consejo a su hijo que por cierto algunos dijeron que Salomón porque Salomón también quise el, dicen algunos fue, aparte de que fue el hombre más sabio que hubo en ese momento dice que también era considerado más rico, entre los más ricos que, que, que, tú, que gobernó Israel vamos a ver lo que dice el, el, el profeta porque también David es un profeta, un siervo de Dios dice, le, le da el consejo a David de esta manera vamos a ver Dice, llegaron, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, me llama la atención, hermanito. Fíjese, en este tiempo, y ya, yo me supongo, ¿no? Por ejemplo, cualquiera persona que sabe que se va a morir y quiere ordenar, dice, alguna persona, que, ¿qué es lo que normalmente le va a enseñar, le va a mostrar? Pero mira, este, son mi herencia, este es mi herencia, esta es mi herencia. Le voy a dejar esta casa... Te voy a dejar este, el, el, este carro, te voy a dejar esta cantidad de dinero en el banco. Hermanos, y estamos hablando del rey David. Ese rey tenía botines y cantidad de dinero como usted no tiene idea. Y le dejó una cantidad de, de posesiones al, al rey Salomón como no tenemos idea. Pero cuando ordena a su hijo, mire las palabras que le dice en el versículo 2. Yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es ese camino, hermano? Eh, el, el, el, el ¿Ah? el la muerte, hermano, la muerte. Cielo, todos vamos para allá. Vamos para el sepulcro. Ella está diciendo que, bueno, ya voy para allá. Es, Mire el consejo, cómo lo ordena. Mire las dos palabras que utiliza. ¿Cómo lo ordena? Y uno es basado en lo que dice el Señor. Acuérdense cuando Moisés iba y eh, dejó la, la sucesión por sucesión a... ¿A, a, ¿a quién dejó, hermano? A Josué. A Josué. Para poder entrar en la tierra prometida, ¿qué es lo que le dijo? Esfuérzate y sé valiente. Ah, bueno, bueno, vamos a ver entonces cómo le dice entonces David. Dice entonces cómo le ordena esfuérzate y sé hombre ahí es a donde está Mire, el mensaje del día de hoy se llama la verdadera hombría y vamos a analizar esto porque llama mucho la atención que el rey David ordena a su hijo y le da instrucciones bajo esos dos criterios solamente necesitas esforzarte pero ser un hombre y vamos a analizar este aspecto, porque yo porque obviamente David, él tiene una experiencia con Dios de una manera como a él también quiere transmitírselo a su hijo. Entonces, yo quiero que, pense, yo quiero que usted analice esto, esto que, que acabamos de leer. Y en este, en este punto, usted lo que yo quiero que usted piense es cómo realmente estaba pensando el rey David para que su hijo... Se le instruyera diciendo, ser, ser hombre, ser hombre. ¿A qué se referirá el, el, el rey David? Lleno del Espíritu Santo diciéndole así a su a su hijo. O di, deseándole eso a su a su hijo. ser que cuál era, cuál era el, el, la tarea que tenía el, el rey Salomón de ahora en adelante, ahora que no reinaba su hijo David. Digo, que reinaba su padre David. ¿Cuál era la tarea entonces que tenía? que tenía rey Salomón gobernada ese pueblo grandísimo que no, se, no tenía, imagínense era tan grande y numeroso que, en el, que, que ya en ese momento no, no se podía ni contar reyes vamos a ver primera de Samuel, capítulo 10 primera de Samuel capítulo 10 vamos, ¿cómo, vamos a ver cómo estos hombres de Dios estos reyes cambiaron su comportamiento a partir de la, de la unción que recibieron de parte de Dios para ser reyes, eso es lo que está haciendo su padre ahora porque ya no lo estaba la unción, unción de ese cambio ahora que de de ahora, de traspasarle ese reinado de David a su hijo y diciéndole esas dos palabras, por eso es que es tan importante lo que acabamos de leer, esfuérzate y sé hombre. Vamos a ver cómo ellos recibieron ahora, cómo, vamos a ver el primer rey que hubo sobre Israel, ¿cómo se llama hermano? ¿El primer rey que hubo sobre Israel? Amén, amén ya pensé que me iban a meter un faulo ahí de aquí. no David. Primera de Samuel, entonces le damos el capítulo 10 Y vamos a ver cómo, cómo ocurrió con Saúl ¿Quién ungió a Saúl? Samuel. Por eso se llama el libro de Samuel casualmente Samuel Y vamos a ver cómo Samuel unge a David Versículo 6 Dice ¿Cómo, ¿Cómo se amplió a Saúl? Saúl, por eso, Saúl ¿Cómo Samuel? ¿Cómo Samuel? Un, en este momento a, a Saúl Samuel a Saúl Samuel a Saúl Bien, presta atención hermanitos Versículo 6 dice Entonces El Espíritu de Jehová ¿Cuál es el Espíritu de Jehová? El Espíritu Santo Vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre mire esta experiencia esa experiencia que tuvo Saúl es similar a la experiencia que tuvo David porque el Espíritu Santo en, dice vino también sobre David el día que fue ungido y dice en este caso con, Sa, con Saúl que el Espíritu vendrá y será mudado su corazón en otro hombre. Eso es lo que hace, eso es lo que quiere el Señor para con nosotros. Que seamos mudados el corazón de un, a un hombre de Dios. Preste ahora mucha atención a cómo nosotros, cómo se nos revela eso en nuestras vidas. Miren. Cuando el Señor, cuando el Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo Entra en, nuestra, en nuestro corazón Nosotros lo que le abrimos es el corazón Para que Él ahora, ese corazón Pueda ser cambiado De acuerdo a su voluntad ¿Cómo nosotros sabemos que estamos haciendo La voluntad de Dios, hermanos? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo a su porque vivimos según su palabra. Así que es muy sencillo saber que usted está de acuerdo a su voluntad o no. Usted lo debe saber. Y es un tema que ya... Por eso es que tiene que ordenar usted mismo su casa y saber que su corazón tiene que ir cambiando porque esos deleites, y esos deseos que antes usted tenía ya no los tiene porque le desagrada y no son, no es la voluntad de Dios. Entonces, ese, esa mudanza para que usted ahora ame más las cosas de Dios que las cosas de este mundo, solamente puede ser hecha por medio de su Espíritu Santo. Pero sabiendo que usted tiene esa fe de que realmente las cosas de Dios son mejores que todas las cosas que hay en este mundo. Entonces presta atención, hermano, no se vaya. Triste preste, no se vaya de aquí, de este, de lo que estamos hablando. Primero, segundo, vamos a leer. Transforma, eso, se, eso puede lograr porque el Señor también nos, da, nos hace una transformación de nuestra forma de pensar. Vamos a leer Romanos capítulo 12. Abra su Biblia, Romanos capítulo 12. Y ayúdenme, hermano. Romanos capítulo 12, léalo, hermano, por mí. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis vuestra la buena voluntad de Dios alabado. Amén. Dios el Señor, mire, este es un pasaje. Lo, romano es el libro, es, es, una, es un libro realmente que, que doctrina, doctrina completamente a la iglesia. Y el apóstol Pablo está diciendo, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora usted entiende algo nuevo. ¿Qué es lo que usted entiende? Que tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibe usted el Espíritu Santo, hermano? Mire, la... necesitamos la unción de, de, de, un, de un profeta Y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Por eso es que ahora dice la Biblia que, ha, que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Hermano, esto es muy grande. Entonces, renovados por medio de la renovación. de buen... Agradable y perfecta. Pero mire, yo vi la primera parte del versículo. ¿Cuál es? Dice... No os conforméis a este ciclo. ¿Qué pasa, hermano mío? Que nosotros nos podemos dejar llevar por los deseos y las grandes entretenimientos que ofrece este mundo. Que por cierto, son muchas, demasiadas. Tanto que usted puede llegar a conformarse. Usted está, ¿usted sabe lo que es el, el, el confort. ¿Sabe lo que es hasta, el, el, el estado de confort? Hermano, es como cuando usted está en su casa y prende el aire, el aire acondicionado, lo pone en 23 grados o 22, para que, y después se pone una, se, se, se acuesta y se pone encima una manta, si lo quiere bajar un poquito más, queda en 20, pone, pone la televisión, si tiene, si tiene so, eh, sonido de, de bajo de, mejor, y se queda allí complacido en lo que estás viendo, en cómo está ese ambiente eso es un confort eso es dice no os no os conforméis a este siglo el engaño hermano nosotros vivíamos en otro tiempo engañados ¿por qué? porque hacíamos lo mismo que los demás ¿qué es lo mismo que los demás hermano? comienza por P Pecaba, pecábamos, igual lo mismo que los demás, pecado. Y es un engaño, hermano, porque el, porque si nosotros no nos arrepentimos, lo mismo que los, lo mismo que los demás nos va a ocurrir, pereceremos eternamente. Porque Cristo no está allí, si queremos seguir con la misma vida y en la misma práctica del pecado. Entonces, por eso tiene que haber una nueva, un nuevo nacimiento un nacimiento que viene de Cristo Jesús, cuando viene el Espíritu Santo y ahora abandonamos todos esos deseos carnales, todos esos deseos que los ojos nos ofrecen y este mundo también con sus pasiones y, y sus afanes nos también nos otorgan. Entonces, eso es un llamamiento santo que usted ha sido llamado para que ahora se transforme ese entendimiento, esa mente, ahora fíjense, Mire, el problema es que no todos podemos vivir también en en en, en ¿cómo podríamos decir en, en una como algunas personas también se pueden conformar fácilmente si están en un en un lugar cinco estrellas con comida para pa llamar para pedir cuando le dé la gana y y, y nosotros tenemos situaciones ahora también, tenemos situaciones que nos hacen medirnos y tener y, y, y, y, y estar en una situación que, pues, que, no, que, no, que, que tenemos que pensar cómo, cómo conducirnos para que podamos tener lo suficiente para poder vivir bien. Porque fíjense, hermano, esto, esto es importante que nosotros lo sepamos. El Señor. Es una promesa del Señor, por eso es que usted tiene que Se lo dije ya dos veces. El Señor dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. No importa cuál es su condición, hermano. El Señor estará con usted todos los días de su vida. Y eso es importante que usted lo crea. Porque no lo está diciendo un hombre, lo está diciendo el Señor. Y puede ser que en este tiempo haya desabastecimiento como estamos orando también para que el señor nos guarde hay un problema de una inflación terrible los precios del petróleo de la gasolina han subido exageradamente no sabemos realmente porque nosotros no, y el Estado el, realmente el, el, el gobierno nacional en este país no, no, puede, no puede cambiar esos precios lo cierto es que tenemos una situación especial que todos estamos eh, pasando pero fíjese, ¿cuál es realmente la lamentación que debe haber en el hombre? veamos Lamentaciones 3.39 qué se quiere lamentar? Bueno, vamos a ver cómo debe lamentarse Lamentaciones 3.39 Nunca hemos usado ese, ese, ese libro, yo creo A ver, hermana, ¿lo leyó? Lea lo alto, pero alto A ver, Lamentaciones 3.39 ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Lamentese el hombre en qué? En su pecado. Ahí es donde deben estar sus ojos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué está pensando? Y allí es donde empieza a cambiar su modo de pensar. Filipenses, capítulo 4. Versículo 8 Mire, esto es una ordenanza de parte de Dios Para los hombres y las mujeres llenas del Espíritu Santo Lamentación ¿Quiénes son los que estamos aquí? Que tenemos el Espíritu Santo, hermano, que levante la mano A ver Amén, gloria a Dios Amén Amén, el Señor esté con ustedes, hermanos míos Vamos a ver entonces eh, El Filipenses capítulo 4 Versículo 8 dice así por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo que es verdadero todo lo honesto hermanos aquí podemos hallar todo que sea verdadero en, aquí, aquí en esta tierra en este siglo que por cierto tiene costumbres malas que el Señor dice que no nos acostumbremos podemos ver muchas cosas tanto que dice todo lo que es verdadero todo lo que es Honesto, también hay cosas honestas, todo lo honesto, depende de usted, porque quizás usted puede ver que al vecino, puede ver a alguna persona, o puede ver quizás hasta al gobierno que hace cosas deshonestas, pero sí hay cosas honestas, todo lo honesto, todo lo justo, hay también justicia, todo lo puro, todo lo amable. Mire hermanos míos, yo estoy pensando que estamos que, que está pensando, estamos en otro lugar. Pues eso no es lo que practicamos en este mundo. Es verdad. No está en este mundo, hermano. Pero usted sí está en este mundo. Un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Un hombre que dice que, está, que tiene un fin. ¿Cuál es el fin de los hombres de Dios? Ser perfectos, o sea, maduros, enteramente preparados para toda buena obra o sea que este es para usted para que usted todo lo honesto eh, perdón, primero todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo puro todo lo justo todo lo amable y todo lo que es digno de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza padre, gracias en eso pensar hermanos míos tenemos que pensar en eso. Dejémonos de pensar en todas las cosas malas que hay aquí. Ay, pero es que esto no es justo. Ay, es que me trataron mal. Ay, es que yo estaba manejando y cómo se me tiró el auto. Ay, que yo estaba en el, en el metrobús y el, y, y el choque ah, levantó. Fue tan rápido que, me, que casi me caigo. Y ay, que, que, que, que, el, que en el trabajo mi jefe me trató mal injustamente hay que el profesor también me puso un uno y no me lo merecía <risa> hermanos todo lo, todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo que es digno de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en eso pensar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros no estamos pensando en las cosas del Señor, entonces. ¿En qué debemos lamentarnos, hermanos? ¿En nuestro pecado? Entonces, en eso, hermano, es que debemos enfocar nuestra forma de pensar. Y por último, hermano, la Biblia nos enseña que debemos seguir el camino a la perfección, porque hay un camino trazado por nuestro Padre Celestial un camino que, aunque nosotros no lo vimos con, esto, con estos ojos ni, ni vimos en los tiempos fue trazado y está claro en su palabra cómo, cómo pisar cómo, o por lo menos seguir esas pisadas para llegar a la estatura al premio del supremo al a esa estatura del varón perfecto ¿cómo se llama ese varón perfecto? gríteme hermano Cristo Jesús, amén, en Cristo Jesús. Vamos entonces a leer Efesios, capítulo 4. 4, versículo 13. Efesios 4. Gloria a Dios, hermanos porque este mundo quiere alcanzar la perfección. Pero le voy a decir algo, no lo van a alcanzar. ¿Por qué? Porque la perfección viene de parte de Dios. Usted sí. Por eso yo me emociono hermano, Perdóneme que yo me emociono, pero es que es así, nosotros sí, nosotros si usted sigue a Cristo, usted está en el camino a la perfección. Ahora, se requiere que usted muera hermanito, ¿por qué? Porque dice, ¿qué dice la Escritura? Los que estamos en Cristo Jesús, estamos muertos al pecado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y, si, y, si, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que mire, evalúe, ¿cuál es la verdadera hombría? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver, a ver cómo el, el Señor nos sigue enseñando en Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, ¿cuál es el fin? hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios yo quiero, mire hermano usted puede conocer a Cristo sin verlo, usted lo cree hermano ¿cómo hermano? a través de su porque si usted dice la fe viene por el oír y el oír entonces hermano llénese de ese conocimiento porque está allí, está allí para usted Y ¿sabe qué? Dios quiere que usted sea como Él No es un pecado saber ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Ahora sigue, Mire, vamos a seguir con el versículo 4, versículo 13 Y dice, a la medida... De la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis, ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar empiezan, emplean, emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuál es la situación? Sí, es cierto. En la iglesia se pueden levantar hombres a enseñar cosas para engañarnos para desviarnos de ese camino perfecto y santo Mire, es tan grave que yo he escuchado personas que, que me han dicho que no quieren que el versículo aparece que el que, el, que el, el guía el mensaje guía dice dice que comportados velar velar primero dice velar comportados varonilmente y dice también ¿Seguiste el camino de él? Que si seguimos el camino del amor Es un camino de dolor Y hermano Lo es Porque el amor es sufrido Así que Tenemos que sufrir El amor llega Tiene que llegar a ese nivel Pero el amor tiene un Tiene una consecuencia hermano Tiene un es, es, una, es un fruto que va a dar una cosecha a su tiempo. Y lo va a dar porque así lo, lo que uno siembra lo va a cosechar. Así que si usted siembra amor, usted va a cosechar amor. Aunque usted en este momento considere, ay, me han lastimado. Yo tanto que amo a esta persona y mira cómo me ha pagado. Pero el amor tiene que permanece y habla de, de actitudes que al final van a conducirnos a una, a un, no solamente a una vida llena de paz, a un corazón y a una mente llena de plenitud, sino que usted mismo va a desear, va, va a sentir, va a conocer que realmente el amor es el verdadero camino que lleva a la felicidad. Ese es el punto y yo quiero entonces terminar casualmente viendo ese crecimiento espiritual porque el apóstol pablo Pedro también lo ve lo, nos enseña de una manera pero de una manera como si fuera como si fuera unas escaleritas vamos a ver cómo lo cómo lo vemos y terminamos con este pasaje con este con este pasaje bíblico que se encuentra en segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro El apóstol Pedro El amado de apóstol Pedro Quiero darle un abrazo a mi hermano Pedro Cuando esté allá en el cielo ¿Cómo me bendigo tú Esa, esa escritura que tú pusiste, Pero es porque es palabra de Dios Es para decir, Esa es la palabra de Dios Amén Segunda de Pedro capítulo 1 Dice así vosotros también, también usted hermano, usted hermano que está viendo, poniendo toda diligencia. Hermano, ¿sabe lo que es toda diligencia? Poner toda diligencia. Cuando cuando usted está en la escuela y está el profesor hablando y enseñando y que vamos a, poner, a hacer un examen, tiene que poner toda diligencia. eso Póngale toda diligencia en prestarle lo que dice hacer la, el examen, el test. En sabiendo todos los detallitos para que usted conteste bien la respuesta, ¿de acuerdo? Las preguntas con una buena respuesta. Así que poner en esto toda diligencia. ¿Qué es lo que vamos a poner en diligencia, apóstol? Bien, aquí dice así: Por esto mismo, añadí. Miren, usted va añadiendo: añadir, ¿qué es lo que debe tener el hombre de Dios? Fe. Así que añadita de la fe virtud, ya sabemos cómo conseguir fe ¿cómo es la fe realmente que el hombre de Dios tiene? a través de su palabra, la palabra porque la palabra viene por el oír y el oír, la palabra de Dios ya sabemos, viene, entonces ¿cómo añadimos a la fe? ¿qué debemos añadir a la fe? virtud ¿qué es la virtud? la virtud no es más que hacer lo que el Señor nos manda a hacer, si el Señor te dice en, en todo lo que es verdadero Honesto Digno de buen nombre o, eh, Amable En eso debemos pensar Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Practicar la virtud De acuerdo a lo que dice la palabra Añadir a la fe Virtud ¿Cómo? Obedeciéndole a Dios Amén. Se requiere obediencia total a Dios Si realmente usted cree Si usted tiene la fe de mover montes ¿cómo la cómo, cómo la podemos comprobar? porque usted hace lo que está diciendo el Señor usted obedece su palabra así que añadimos a la fe virtud la obediencia, pues vamos a poner así obediencia a la virtud queremos añadirle ahí dice conocimiento conocimiento mire, ese es el conocimiento pleno a lo que estamos llamados todos los hijos de Dios ¿Por qué? Porque usted quiere parecerse a quién? ¿Cuál es la estatura que usted veía? Varón perfecto. Al varón perfecto. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Ah, entonces, añadir entonces a la virtud, conocimiento. ¿Cómo yo quiero? ¿Cómo haría Jesús esto? Ahora, ya no quiero, Señor, vivir yo. Ya no quiero hacerlo conforme a mi voluntad. Quiero hacerlo conforme a tu voluntad. ¿Cómo harías tú? Hermano, y en esa medida usted va a seguir perfeccionándose. Ahora, añadimos al, al conocimiento. ¿Cómo debemos añadir? Entonces, comenzamos con fe. A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, ¿qué dice el versículo? Dominio propio, dominio propio o templanza. ¿Y qué es el dominio propio, hermano? <risa> es que usted se domina esos pensamientos raros que vienen ahí en la mente. Pégale. Dile algo, te ofendió, dile algo peor. ¿Cuáles son esos, esos, de, esos, esos deseos descontrolables y penosos? usted tiene dominio propio? Dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dice que el dominio propio, el Espíritu Santo nos manda eso, entonces debemos añadirle. Vienen esos pensamientos, el Señor reprende ese pensamiento. No voy a hacer, no voy a contender, no voy a odiar, no voy jamás a faltarle respeto, porque ahora yo amo, el Señor me manda a amar a mi prójimo. Y la manera como, fíjense que dice, de la manera como usted lo trata, ¿no? así nos dice el versículo, ¿cuál es la regla de oro? Tratar a los demás como quieres que te sean tratados, como tú quieres que te traten a ti, no como ellos te tratan a ti. ¿Lo ves? Entonces es dominio propio. Que usted tenga la capacidad de decirle no a, a la a tu, al comportamiento que usted quiere, que usted quiere a, eh, a esa actitud, esa, esa conducta que usted quiere ahora que la, eh, quiere, quiere, quiere, ¿Quiere tratar a la misma a esa persona que lo trató mal para que, para que usted se sienta mejor? ¿Qué es eso? ¿Cómo usted puede sentirse mejor haciéndole mal a su prójimo? La única manera es que Cristo no esté allí. Pero nosotros tenemos a Cristo y cuando está Cristo tenemos dominio propio. Amén. Amén. Usted tenemos que añadirle entonces al conocimiento dominio propio. Al dominio propio se le debe entonces añadir paciencia. paciencia. Esa paciencia, hermanos, que dice que dice, dice, dice, Santiago de esta manera. Gozaos, gozaos cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que, el, que la, las pruebas producen paciencia. paciencia. Y tenga la paciencia Sobra completa ¿Para qué? Para que seáis perfectos Y cabales Sin que nada Nada Cosa Ninguna cosa Os falte La paciencia es necesaria hermano Más en este tiempo ¿Por qué? Porque nos van a tratar Oye, tú tratas bien Y no recibes el fruto de una vez ¿Cómo es posible que yo amo Y de, y de una vez Y la gente me está diciendo Yo amo Y, y, y lo que recibo es que la gente quiera hacerme daño Me quiera pegar Como los hermanos de allá los Misioneros en, Están en, en Nigeria están, están predicando El evangelio de Jesucristo Le están dando las advertencias Para que cuando mueran no, no se mueran en condenación Más tengan vida eterna ¿Y qué le están haciendo? Matando Paciencia esa es lo que te pide el Señor paciencia porque hermanos aquí en Panamá no está pasando eso pero el Señor también quiere que usted tenga un comportamiento como la que tuvo Cristo Jesús ahora a la paciencia debemos añadir piedad en esta en, en, en la lengua inglesa piedad dice que es es como una vida de Dios o sea la piedad, ese es el, como el misterio de la piedad, es como el Cristo en uno ya viviendo. Debemos llegar a esos niveles, hermano. Hermano, y es que el Señor nos manda eso. Ya no vivo yo más. Vive usted en mí. Entonces usted ya no debe estar viviendo. Ese ese, ese hombre está crucificado. Además, personas que quiere este ofender o quiere hacer... Cualquier cosa mala Ese hombre está, resucit está crucificado Ahora el que resucita Y el que está viviendo en usted es Cristo Jesús Así que necesita Vivir en piedad Amar la piedad Desear las cosas de Dios Estar en este negocio hermano Es un negocio grande Poderoso No hay cosa más grande que estar en las cosas de Dios ¿Usted lo no cree hermano? ¿Usted quiere estar en el negocio de Dios? Practique la piedad. ¿Y añadiste entonces a la piedad? ¿Qué es lo que hemos añadido a la, a la piedad? A la hermano. Afecto fraternal. Hermanos, eso es lo que estremo, eh, estamos cumpliendo ahorita. ¿Cómo nos gusta amar a nuestros hermanos? Darnos abrazos. Desearnos bien. Es como si tuviéramos... El pastor y siempre nos dice... Eso es como si tuviera en la tierra un, una... Un, un, ¿cómo, que se, ¿cómo le dicen hermano? Es una sucursal del cielo Pedro. hermano, un pedacito como si tuviera estuviera ya en, el pedacito de cielo aquí en la tierra porque los hermanos tenemos a Cristo y cuando, te, y cuando hay varios hermanos amándose con verdadera amor sin fingimiento, eso es algo precioso hermano, que usted le pueda decir a un hermano te amo pero frater, ya, con un afecto fraternal, es algo especial y hermanos, debemos practicarlo porque aquí está diciendo añadirlo. Y luego a ese afecto fraternal que debe añadir amor. el camino perfecto, el camino a lo excelente, el amor. Así que hermanos, estamos llamados a amar porque Dios es amor. Vamos a orar hermanos. Vamos a honrar al Señor. Vamos a pedirle que realmente seamos hombres y mujeres que tienen...